Hola amiguita, esto vamos a realizar estos duendes súper fácil, tenéis los materiales seguramente en vuestras casas Mi canal nuevo que acabo de abrir se llama Cosas de Virgiarte, Arte Yo tengo mi otro canal que se llama VirgiArte, Arte que es ganchillo y algunas manualidades Pero he decidido separar este como manualidades, bricolaje, eh, trucas caseros, en fin no quiero aburriros y venir a ver en la manualidad que vamos a hacer que es súper fácil súper rápido y os va a encantar vamos a ello hoy voy a enseñar a hacer este duendecito para las navidades para lo que queráis, como decoración lo que sea pero yo creo que para las navidades lo ideal Necesita. yo voy a utilizar cuerda de pita ahora en la navidad hay muchos de esos de varios colores hasta de marrón yo tenía muchos de mi suegro un calcetín blanco calcetines de estos tipos toallas son ideales este está muy viejito pero y este también entonces para solucionarlo le puse un poco ya lo veré ya eso es decoración si queréis yo voy a utilizar dos calcetines y uno blanco vale gomita arroz del más barato que tengáis que vayáis a comprar y este platito nos va a servir para un cucurucho, platito de estos de repostería. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es cortarlo, vamos a quitar los materiales del medio. Vamos a quitar lo que es el talón, dejarlo recto, veis? aquí está el talón y vamos a cortar, Ahí. Ahora para empezar le voy a poner introducir dentro de un vaso, introducir dentro de un vaso y vamos a echar el agua. empezar luego ya quitamos el vaso para que se no, no se derrame al empezar ya está ahora quitamos el vaso y proseguimos rellenando seguimos rellenando y empujando para abajo ¿Ves? Ahora lo hacemos de esta forma. Voy a poner así de la para que veáis. Lo hacemos así. ¿Estáis viendo? Cuanto más grande, más gracioso queda el muñeco. Lo pongo de la para que veáis que es muy fácil. ¿Veis? Cogemos otra gomita. acomodamos, veis cómo ha salido la naricita, Era para que no se vea la goma, vamos a coger hilo de crochet, hilo de algodón, lo que tengáis por casa, lana, vamos a liarlo, para que hasta desaparezca la goma que tenemos ahí, y aparte porque la goma, se puede cristalizar el día de mañana y así se queda más, más seguro nuestra manualidad. mordamos el muñequito vamos quitando cosas veis? lo veis mordando como vosotros veáis mejor cogemos un calcetín rojo por ejemplo es bueno que combineis los colores yo por ejemplo aquí podría haber puesto negro pero no lo puse cortamos desde el talón desde la mitad del talón veis para abajo recto línea recta El mío no tiene gomita por debajo, pero bueno, si la tenéis con gomita, en el final del calcetín me refiero. Esto era un leotardo, el final del calcetín lo ponéis abajo. Como no tengo goma, elástica este calcetín porque era un leotardo que he aprovechado de mi sobrina que le había quedado pequeño ya, hago de esta forma, lo del talón era porque si tenéis con gomita el talón que procuréis el talón que lo empujéis más para acá que suba hasta arriba, así, ve, vamos a asegurarlo con silicona, todo alrededor. Tened cuidado con la silicona tela y silicona quema, vale, tened cuidado con eso. Antes de hacer este paso de luego teníamos que haber hecho lo de la narisota la puse en rosita ¿Veis? así ahora si tenéis un polipán de esos cucuruchos para arriba forma de de cono puede ser ideal pero yo como no tengo en este momento doblo esta plato por la mitad ¿Ves? y corto Y intentamos hacer un cucurucho de esta cosa. sobrante. Con una grapadura o silicona podemos. ¿Veis? Ya tenemos nuestro cucurucho por aquí lo pegamos esta silicona o grapadora y ahora para poder presentarlo voy a redondearlo un poco mejor le vamos a cortar una pequeña tira, así vamos a echarle silicona aconsejamos bien esto que quede todo muy recto y lo colocamos esperamos que se seque poco nuestra silicona y ahora es momento de coger otro calcetín aquí no lo vamos a cortar ni nada si queréis hacerle un pompón en el final más que lo rellenéis un poco de agua o no tal cual como viene vamos a doblarlo así lo voy a hacer así y con pompo poco el talón lo dejamos por detrás el talón el doble este lo hacemos por aquí ¿Ves? ni nada, lo voy a dejar así, tal cual como está. Entonces, antes de esto vamos a hacer la barba. Goma iba o fieltro blanco. Miramos que pille desde aquí hasta aquí, más o menos veis doblamos y cortamos de esta forma si vemos que tiene un poco mucho más de pico le vale, quitamos un poco Está bien. Ahora es el momento de que podáis hacerlo con algodón, con guata, la barba, con lana. Yo tengo un cojín que se ha estropeado, que ya no está molludo, que no está bien. Se ha cuarteado la guata. ¿Veis? Este cojín ya no está tiernito ni está nada. Duele. El... Y Pero vosotros podéis hacerlo con lana, con algodón. ¿Vale? Yo. Utilizo este cojín porque así aprovecho ya que no me va a servir para nada. Y ahora ya con nuestra silicona voy a pegar a la pequeña. Vamos echando pegamento. y Yo voy cogiendo los trozos y lo voy poniendo. Después cortaremos el exceso. Yo voy poniendo a toña eso, no tiene más sentido, o sea, voy poniendo como vea, los trozos que yo vaya viendo aquí, los voy poniendo. Tener cuidado que estas cosas queman, ¿eh? Guata y Voy a seguir con esta porque la otra silicona, por lo que se ve, manchando y hasta voy a ir subiendo hasta que rellene esto con guata con una lana con algodón lo que queráis una vez que hemos terminado de pegarle todo pues vamos a ir cortando para que no esté tan gordo hacemos esto si necesitamos pegarle más pues le pegamos Que quede bien, pues y ahora vamos a mirar donde cae la nariz. Veis, ahí está. Ahí vamos a cortar un ángulo, más o menos calculamos así. que encaje muy bien dentro de la veis? y ahora le echamos Si queremos hacer alguna decoración, también podemos poner la barba después Estas son cuerdas de pita La barba puede ser, puede levantar, no hay ningún problema las Para que parezca que tiene, así, parezca más rústico echarme una manita cortamos los sobrantes aseguramos un poco con silicona ponemos otra más para abajo o más para arriba como queráis ve, tan fácil como eso. Podéis hacerlo antes de poner la barba, pero ya habéis visto que no hay ningún problema ponerlo después. Y ahora, si este calcetín, por ejemplo, está viejito, está feo, porque tiene un poco de tiempo, entonces yo he pensado que echándole un poco de cola, así, después como lo estoy viendo lo meto en una bolsa con bolitas de bolita estas de nieve las bolitas estas de nieve La meto aquí para no ensuciar y hecho el exceso lo quito Hago la misma operación en esta parte. Me estoy quedando sin pegamento. que prefería echarle purpurina? Pues le echa purpurina. Eso ya es lo que más preferáis vosotros. lo voy a hacer, lo sacudimos en otra bolsa. Que coge otra bolsa. aquí en esta bolsa, sujetamos y sacudimos, ¿vale? Para no llenar tanto la, la, la donde estamos trabajando. Aquí está, lo he muy bien, caerá todavía, ¿no? Pero no tiene mayor importancia. Eso ahora le echamos la doblamos de esta forma, donde está el talón, lo ponemos por... Así, si tenemos calcetines que están ya viejos. Y dice, bueno, porque ya que voy a hacer la manualidad, no voy a gastar... No voy a poner uno viejo. Pues sí, mira, podéis solucionarlo de esta forma. Poniéndole un poco de nieve, de purpurina. Y así ya no parece que está tan viejito. Vamos a doblar esto tenemos que tenerlo doblado de esta forma con un doble aquí veis un doble otro doble vamos a sacar esto para afuera y ahora aseguramos en los dos lados estos de los de la nariz y a todo alrededor hasta la nariz queréis ponerle ojito lo ponéis o sea, con unos botones o lo que sea y ya lo aseguráis todo alrededor por ejemplo aquí vamos a ponerlo hasta aquí atrás y en esta parte también lo aseguráis el doble Ponerle más decoración ya depende de vosotras. ¿Queréis poner una ramita de muérgano no, lo que queráis, una ramita verde de pino? Vosotros ya decidís. Y aquí lo tenéis. ¿Veis qué cosa más graciosa? Calcetines viejos, leotardo pequeño ya de mi sobrina. Calcetín blanco, no, yo eso no lo, no lo utilizo. Esos son de mi suegro, que ya no está, está con el señor. Puede ser, yo tengo una bolsa entera de calcetines blancos, pero no solemos ponernos calcetines blancos. Pero bueno, que ya sabéis, cualquier calcetín, mientras sea clarito, para luego que nuestra naricita parezca rosa. Uno clarito si tenéis unos rositas mejor, bueno pues ahora para que no suelte tanto de esto cogeremos laca, laca, soltará menos, a la barba también por si acaso Y ya está. Y aquí tenemos el duendecito. Tan bonito. A este le puse un lacito de con pipa. Limpia pipa. ¿Lo veis? Podéis ponerle aquí una ramita de árbol. Lo que queráis. ¿Vale? Y ya está. Dedito arriba. Y ahora el próximo paso, el siguiente, va a ser un muñeco de nieve, como veis es tan lindo. A mí me gusta mucho, eso lo ponemos encima de la mesa, del televisor, debajo del árbol y queda tan gracioso. Y cosas que tenemos por casa. Ya sabéis que la... esto podéis hacerlo con algodón, lana blanca o... Hay una lana que es tipo red, que es como rizada y viene en blanco, esa sería ideal. Vais haciéndolo en sisa y lo vais pegando, que aquí hay, que como tipo de terciopelo por el final y arriba es red, pues búscala en blanco y la hacéis en sisa para arriba y os sale la barba también, ¿vale? Chao, hasta luego y gracias por verme.